hola hola hola hola muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora estés escuchando este video. hola amigos amigas amigues eh, bueno hoy nos toca en un signo muy especial mercurio este mercurio que uno de sus domicilios es géminis lo vamos a ver en sagitario en el signo opuesto Ven que está opuesto Géminis a Sagitario. Entonces decimos que ahí está en exilio. Lo mismo pasa cuando Mercurio está en Pisces. Porque el otro domicilio de Mercurio es Virgo. Entonces cuando está en Pisces el signo opuesto a Virgo... También está en exilio. Entonces decimos que está exiliado en Sagitario. Entonces cómo vibrará esa energía de Mercurio. Que es el comerciante. Que es el, el vendedor. Que es eh, la mente. La mente ágil. Que es eh, el pensamiento. Es el pensador. Cómo vibrará ese Mercurio en Exilio en un signo de fuego como Sagitario, que entre otras cosas representa la filosofía. Bien, como parte positiva, son sinceros, son intelectuales y filosóficos. Esas son las tres palabras claves positivas para este Mercurio en exilio en el signo de Sagitario. Como parte negativa decimos que son parlanchines, yo no sé si ese término lo entienden en todas partes desde donde nos escuchan parlanchín, le decimos cuando son de hablar por hablar y hablar mucho y no decir nada de fondo, ¿sí? Pueden ser muy hirientes y muy complicados con un pensamiento muy complicado. Bueno, espero que te haya gustado este video corto, este video short. Los estoy haciendo cada vez más corto. No sé cómo lo puedo lograr. Bueno, pero lo estoy logrando. Eh, quiero que no te sea aburrido, que no te sea pesado. Que tengas el deseo de que ya llegue mañana para poder escuchar Mercurio en Capricornio. Así que te mando un abrazo enorme y te digo gracias por estar siempre ahí.